Maluy es un proyecto destinado a la población joven que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre las violencias machistas desde una perspectiva integral. Dentro de este hemos hecho uso del material mirada violeta como herramienta para prevenir eh, las adicciones, con y sustancias desde una perspectiva de género. En este caso hemos trabajado con un grupo de 19 adolescentes de entre 12 y 15 años que participan en el proyecto Embárriate de Mojo de Caña. Eh, se llevaron a cabo cuatro talleres, uno introductorio, donde se abordaron los estereotipos y mandatos de género, el andocentrismo y los tipos de violencias machistas, y luego otros tres talleres donde se abordó eh, cómo este, estos mandatos y estereotipos de género influyen en el consumo y abuso de sustancias, de juegos de azar y de pantallas. Trabajo con las familias de estos y estas adolescentes eh, para eh, trabajar sobre cómo eh, acompañar para hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, de la relación, la información y la comunicación y conocer también los riesgos asociados y poder hacer un buen uso. Hubo mucha adherencia a los talleres, de hecho de 19 mínimas pudieron 13. Uh -huh. Hubo mucha participación, mucho entusiasmo muchas reflexiones muy interesantes que fueron evolucionando a lo largo de todos los talleres. Y, y sí que se vio un poco la necesidad de seguir trabajando en paralelo con las familias porque muchos de los discursos que reproducían eran lo que decían sus padres y madres en casa. Yo creo que, que una, o el coloquio final, ¿no?, o de trabajar con, con las propias familias de, de esos y esas adolescentes es eh, un poco para eso, ¿no?, trabajar en, en paralelo y en conjunto ¿no? como comunidad también eh, a mí la verdad que me gustó mucho trabajar con este grupo creo que como decía jaca eh, y sobre todo a pesar de la corta edad no porque tenían entre 12 y 15 años eh, pudimos trabajar desde su propia experiencia y sus vivencias que eso creo que es lo más eh, efectivo y también importante porque se ven reflejados y reflejadas um, y que llegaron a, a reflexiones y conclusiones muy muy interesantes y y que le van a servir para seguir creando una conciencia crítica en torno a este tema. Revisa tu visión. El género produce discriminación.